Hola, soy Felipe y comenzaré a hacer música con grabaciones muy antiguas que tengo guardadas en el computador. Tengo muchas, muchas, muchas grabaciones que están inconclusas, la mayoría son progresiones de acordes o algunos loops que tengo guardados y creo que ya debería comenzar a concretar esa música en algo. Así que esta es la primera, una grabación del 2010, que es una progresión en guitarra acústica muy simple, muy sencilla, porque recién estaba aprendiendo a tocar. La grabación original va a estar al final del video. Así que veamos cómo transformé esto 6 años y unos cuantos meses después. Oh, oh, Como pueden ver hice un loop, para variar hice un loop e improvisé encima, jugué un poco con los ritmos, hice algunos arreglos. Si quieren escuchar el audio completo, que no es muy distinto de lo que ya escucharon, lo voy a dejar aquí, al igual que la grabación original. Visiten el canal blog de Notas, esta playlist que va a tener más trabajos de este tipo. Vean mis redes sociales acá abajo, Instagram, Facebook y pueden ver otros videos y suscríbanse al canal. Saludos.